Previamente en Milarepa, los años pesados de abuso a las manos de los tíos llevan a la madre de agotar todas las opciones y en un momento de desesperación total toma la decisión de enviar a su hijo a aprender chamanismo teniendo en mente la amenaza de los tíos que si son muchos, que hagan la guerra, que si son pocos, chamanismo. Y así juntando todo lo que puede enviar Milarepa, despidiéndose de él. Y Milarepa parte de su región natal en búsqueda de represalias. Buenos días. ¿Tú o Milarepa de joven acaba de despedirse de su madre con la intuición que a lo mejor no lo iba a volver a ver pero difícilmente continúa su viaje con los cuatro compañeros con un propósito muy claro y están caminando caminando eh, de la parte del Tíbet, donde vivía y crecía Milarepa, eh, hacia el centro del Tíbet. y eh, Si tienen un poquito de orientación de la geografía, eh, tienen, aquí está Nepal, es muy largo, después Sikkim, después Bután y Tibet forma todo esto, hacia el norte la parte del Tibet donde Milarepa creció, Guntam, es encima de Nepal, casi cerca de la frontera con Nepal pero más hacia el es oeste de Nepal así que pasan para llegar a su primera parada con su primer maestro pasa la parte toda la parte central de Nepal o sea a la altura de Nepal pero dentro del Tíbet atraviesa de donde el nivel de Katmandú todo Sukim todo Bhutan para llegar a su primer destino y está caminando cientos de kilómetros con este propósito muy claro necesita conseguir un maestro que le va a enseñar un, una forma de magia negra o chamanismo que muestra resultados. Hay que, hay, que, hay que tener resultados visibles. En cierto punto llegan a la región de eh, Zhangro. Eh, Ahora está pasando, luego va a regresar en otro, otro momento, pero ahí encuentra a quien vender el caballo blanco, la tinta, los bienes para los cuales su mamá había vendido la mitad de su tierra, para darle con qué viajar. Lo intercambia por oro, y continúa y cuando cruzan el río Changbo un río importante en el Tíbet eh, se empiezan a encontrar con muchos monjes y mojas y esto es un detalle interesante porque muchas veces los textos no mencionan los mojas son los monjes pero aquí hubo una gran presencia de mojas en la parte de esto era más en la parte más central de Tíbet y ahí ellos están buscando un buen maestro ni tienen alguien específico con quien quieren estudiar, quieren estar, estudiar con alguien que les va a enseñar bien, y preguntan y entre ese grupo de monásticos uno les dice que en el Valle de Yarno, en el pueblo de Kyorpo, hay un muy buen maestro que posee magia negra, poder de hechizos, granizadas, enviar granizadas. Y se llama Yungdun Trollgel. y resulta que el monje era su discípulo estamos en el tibet en esta fase cuando hace mucha falta esta segunda transmisión del dharma que está apenas empezando en este momento viajan a donde no sabemos cuánto tiempo esas semanas, quizás meses, llegan con él, él y este grupo de amigos que también tienen esta ilusión de ser chamanes, o tener estas habilidades de magia negra, de hechizo, etc. Llegan, hacen sus tres postraciones y los diferentes discípulos hacen una ofrenda los diferentes alumnos Milarepa hace sus postraciones y le dice ofrezco mi cuerpo mi palabra mi mente y además le dio la turquesa que había tenido guardado y todo el oro que había recibido o sea todo Y normalmente cuando vamos a conocer a un Lama, sí hacemos una ofrenda para tener un vínculo positivo, ¿no? queremos generar ¿no? el karma de recibir, así que ofrecemos o queremos iniciar una relación y vamos con alguna ofrenda. Y la Repa va con todo todo y también no solo está ofreciendo la turquesa y el oro que básicamente implica está quemando sus puentes porque para viajar su mamá vendió la mitad de la tierra de que les estaba sosteniendo porque él pudiera viajar y, y realmente tener poder para destruir los tíos para realmente reponerse como familia en era, ¿no? la ilusión todo esto no vas a poder viajar ahí te quedas está apostando todo pero no solo está apostando todos los bienes en este sentido muy pragmático Ofrece cuerpo, palabra y mente. Y esto es... Tradicionalmente cuando pedimos a un maestro... De ser nuestro guru, De ser nuestro guía... En el camino hacia la iluminación... Esta es la ofrenda. Ofrecemos cuerpo, palabra y mente. ¿Qué implica? Implica estamos entregando todo lo que somos. Estamos ofreciendo todo nuestro ser a los procesos de transformación. No estamos guardando nada. Hasta cierto punto estoy dispuesta de estar cambiada, pero esto me guardo para mí, porque simbólicamente ofrecer cuerpo palabra, mente es abres todo. Todo está disponible para estar transformado. Y esta es la base, sobre todo en el budismo tibetano, en el budismo indio también, esta es la base para que alguien que lleve a camino hacia la iluminación. Y Milarepa ofrece todo. También implica en este contexto, no tiene con qué sostenerse. Y esto no es tan grave porque vemos eh, por la dinámica que llegan con un maestro y están ofreciendo su servicio y reciben comida. Así que va a poder sostenerse. Cuando Milarepa hace esta ofrenda tan potente, simbólica, a la misma vez explica que en la región, en el, la, el lugar donde yo vivo hay quienes envidian mi felicidad, la mía y la de mis, mi madre y hermana. Necesito uh, que van a tener resultados. Y el maestro dice, ah, está bien. Y les empieza, a, a todos los alumnos les empieza a enseñar. Y durante un año, eh, Milarepa tiene su, eh, se llama célula, su cuartito, su pequeño espacio rústico para practicar, y el maestro les está enseñando a todos los amigos unos mantras coercitivos y otros ritos útiles, pero nada muy potente. Y así pasa un año y después del año eh, los otros jóvenes eh, se están preparando para salir, el maestro les regala como ofrenda o regalo de despedida a cada uno de los estudiantes una manta que él mismo había cosido. Mm una ofrenda, recibes esto de tu maestro es algo muy… y le ofrece y a, además tiene un uso pragmático y les regala a cada uno de ellos un manto y se despide. Y Milarepa está hablando con ellos y está diciendo, yo no puedo regresar a mi lugar natal con con esto yo no creo que sea suficientemente potente como para tener los resultados que yo necesito poder, necesito poder provocar. Nos acordamos de, de lo que le espera su madre le había dicho ¿no? y le queda muy grabado, yo me voy a matar frente a ti si regresas sin nada. Y la madre había comentado a estos mismos hijos, niños, jóvenes, que mi hijo no tiene mucha persistencia, ¿no? asegura que sí. Ellos están satisfechos con esto ya, está bien, quieren regresar. Mira, Topaga dice que no puede, así que les acompaña un tiempo caminando, se sienten, comen una vez más juntos, y se despiden muy cálidamente. Y los amigos continúan a sus casas. Nos acordamos también de lo que su mamá había dicho. Nuestro chamanismo es el chamanismo de los desesperados, no es el chamanismo de los jóvenes de buenas familias, que unos cuantos rituales y ya con esto. Ellos se van, Milarepa se queda. Y regresando del lugar donde se habían despedido, toma su túnica y llena la parte de abajo de su ropa con el desecho seco de los animales que va viendo. El. ¿Cómo se dice? estiércol de los yaks, de las ovejas, de los perros, lo va recogiendo y llena su túnica y cuando llega a los campos de su maestro crea un hueco y enterra este abono básicamente, lo entierra en el campo y el maestro cuya casa está arriba, estaba en, justo en ese momento estaba en su techo y mira y observa que Topaga está haciendo y dice, este joven tan sencillo, qué buen corazón tiene, míralo. Él realmente, ¿no? él me ofreció cuerpo, palabra y mente. Y el maestro dice, ¡qué persistencia! Si la historia que me contó es cierta, sería una pena no darle magia negra. Es un maestro que tiene monjes como sus discípulos, que cuando siente compasión piensa que sería una pena no darle poder destructivo. Esto es el mundo en que estamos moviendo necesitamos conocerlo. Llega Topaga y él pregunta por qué has regresado y Topaga ahora le cuenta un poquito más de su historia y dice eh, yo no puedo regresar al, al lugar donde crecí sin que mi magia comprueba, se comprueba con resultados. Y el maestro le, ¿por qué? ¿qué pasó? Y él empieza a explicar, él, él, él explicó que en esta zona tengo familiares que no son hostiles y nos han perjudicado y el maestro pregunta detalles, ¿qué, qué te han hecho? Y papá empieza a contar y empieza a llorar mientras está contando. Ya un año, dos años que no había estado y, y sigue así, la rida totalmente fresca y, y, y, y dolorosa, y está llorando. Y el maestro dice, que eh, un joven, ah, otra cosa que Milarepa había dicho, dice al maestro que yo no soy un niño bonito queriendo saber algo de chamanismo, yo realmente lo necesito. Y el maestro dice, si lo que dices es cierto, eh, entonces hay que, yo tengo que darte las herramientas que buscas. Pero alguien tan sencillo eh, como tú, puedes hacerme arrepentir si yo te doy este poder, si no es correcto, si no es necesario. Así que el maestro envía a uno de sus discípulos, que es un monje muy muy fuerte y rápido, que va a esta zona, otros cientos de kilómetros para comprobar si es cierto o no. Esto es un maestro que sí tiene magia negra, tiene hechizos, pero no lo enseña tan fácilmente, y finalmente regresa este moje diciendo es cierto lo que dice, todo lo que dijo es, está comprobado, así es la situación. Y al maestro le explica que en dado caso yo te tengo que ayudar, pero yo tengo un muy buen amigo, te voy a enviar con él. Yo sí tengo un hechizo, una práctica de mantra coercitivo que te serviría. Mantra coercitivo. Esta es una traducción muy literal para uno de los sinónimos para la palabra que hemos estado usando como hechizo o chamanismo. Tu. Tu es, literalmente quiere decir poder. Cuando dicen vas a echarle un hechizo, vas a echarle un poder. Es una de las palabras para poder. y se puede traducir como chamanismo, o hechizo, o maleficio, conjuro, todo esto. Y un sinónimo es mantra coercitivo. Y vemos como elementos del Dharma, mantras, Y esto es la, la, lo clave en este gesto de exponer tu cuerpo, palabra y mente, ofrecer tu cuerpo, palabra y mente por completo al Dharma o a un maestro. Yo no estoy guardando mi estructura, mis valores, mis premisas, y yo quiero tus enseñanzas para insertarlas donde a mí me cabe que es un poquito de lo que vemos en este momento en la situación con el dharma y todo lo que está pasando en el Tíbet, las estructuras chamánicas anteriores con magia negra, con el control, la inquietud de controlar los elementos, todo eso son productos colaterales de la meditación, la capacidad diferentes tipos de capacidades. Es absolutamente no la meta, simplemente algo, estamos accediendo al poder de la mente, la mente es enormemente poderosa, pero no para controlar la lluvia o granizadas. Pero aquí tomamos un elemento y lo insertamos lo insertan en su sistema, ahí tienes mantras coercitivos. Y el maestro le dice, yo tengo una práctica de mantra coercitivo llamado Sadon Marnak. Sadon es cara eh, eh, ka, de Eclipse de la deidad de eclipses, cara de planeta literalmente, pero se refiere a una deidad de los eclipses. Marna que es rojo oscuro, rojo y negro, pero un rojo oscuro. La deidad de los eclipses, que tiene una cara roja oscura. Con esta práctica matas con hum y le quitas la conciencia con pe que son dos sílabas de mantra ahí vemos qué qué pasa pero este maestro Yungdun Cho le explica que eh, yo eh, enseñé esto a un muy amigo mío, a un amigo cercano mío, y él me enseñó a mí el poder de hacer granizadas señalando, solo señalando con el dedo. Y somos muy buenos amigos y tenemos un acuerdo que quien me acerca a mí buscando magia negra le envío a él. Si alguien se le acerca necesitando granizadas, les envía conmigo. Así que yo te tengo que enviar a mi amigo. Ahora ¿dónde estamos? Empezamos en esta parte del oeste, Guntang, donde nació Milarepa, pasa por Chang, llega con este maestro, y Yarlung es hacia el sureste de Lhasa en el centro, estamos ya muy lejos. Yarlung es el valle eh, que era la sede del imperio tibetano, en el centro, un lugar muy céntrico. Ahora le envía con su maestro que es otra vez en este, esta zona de Tsangrung, muy antes en el viaje donde, en la región donde vendía el caballo y la tinta regresa. Pero el maestro Milarepa no, pues, ha ofrecido todo. La ofrenda que él está ahora haciendo es el, ¿cómo se llama?, Esterbio, sí, sí, sí, excremento. excremento que recoja para abono. Estas son sus ofrendas, ella está continuamente haciendo ofrendas con lo que encuentra. ¿Mm? Así que el maestro le da Uh, un, uno del ganado y pone encima un burro y pone encima bultos de ofrendas y le envía con una carta a este amigo. Viaja con el hijo del maestro, ahora estamos viendo, ¿alguien realmente va a aprender magia negra? no es alguien que viene de la calle diciendo quiero aprender, viene con carta de recomendación, con regalos y con tu hijo. Y ahora cuando llega, cuando regresa con este maestro eh, que se llama, es, eh, vive en la región de Nup, en la zona, en esta otra zona más hacia el, oeste pero también céntrico en el Tíbet, en Tsang, llega ahí en la zona de Nub con el maestro que se llama Chung Yunden Gyatso. Llega con él con carta, con la recomendación, con todo, y Tupagá le explica y él dice que si estás aquí por recomendación de mi amigo entonces Construyete una célula de retiro, y indica el lugar en la parte de una montaña donde nadie puede, eh, nadie puede entrar. Melarepa va y construye una célula con otro amigo, hay otro alumno de este maestro, y los dos están ahí haciendo la práctica y les les transmite la práctica, les enseña, les da las instrucciones y les, eh, les pone ahí a hacer la práctica y es una práctica muy poderosa que en siete días debes de tener resultados, pero estás practicando siete días ahí encerrado. Practican, practican, practican los siete días y en el séptimo día el maestro viene y dice, ya han sido siete días, esto debe de ser suficiente. Y paga dice que eh, yo, eh, mi lugar es muy lejos de acá, esto es una magia negra que está funcionando a mucha distancia, y yo realmente necesito que tenga efectos, yo quiero otros siete días y el maestro dice, está bien, otros siete días. Otro intensificando, alarga el retiro, la práctica, pasan 14 días y el ma maestro les dice, hoy en la noche, hoy deben de ver señales, y los dos ven, que el protector con lo cual están conectando, conectan, no protector, el espíritu o no, deidad con la cual están conectando a través de esta práctica, llega con 35 corazones y cabezas humanas y les de, deposita en las afueras del mandala y les dice, nos han estado haciendo peticiones encarecidamente. Aquí es lo que han estado pidiendo. Y se van. Esto es lo que tanto Tupaga como su amigo ven. Y al maestro viene al otro día y les dice la petición está aceptada, pero faltan dos. Eh, les quieres matar o les quieres liberar o no matar o dejar vivir Y tú contesta y esto es tú pagar contestando. Déjalos vivir para que conozcan mi venganza y mi acto de justicia. Y es muy curioso. Quiere saber qué ha pasado. ¿Qué pasa en este tiempo a toda esta distancia en su lugar natal? Justamente entonces hubo una boda la boda de uno de los hijos de sus tíos. Y nos acordamos una parte de, del poder de la familia es una familia con poder físico, incluyendo todos los, eh, todos los hijos. Otro factor que eh, no está muy elaborado en la biografía, es que cuando falleció el papá de Milarepa, hubo una costumbre, eh, que sí era una tradición, que cuando fallece el esposo, eh, la, la mujer, la viuda, debe de casarse con uno de los sobrinos. De su esposo. Y tomando en cuenta diferencias de edades, y así mantienes toda la riqueza en la familia, así todo queda como. Es, es, es, un, es el sistema, el clan, la familia, muy importante mantenerlo así. Así que estaban proponiendo, después de la muerte de Sherab Gelsen, el papá de Milarepa, que la mamá se casara con uno de los hijos del tío y ella absolutamente había negado. Y que parte del sentimiento de, de la mala voluntad que hubo era también este rechazo. No es muy elaborado, pero algunos, algunas de las biografías sí mencionan este detalle. Así que el simbolismo de este momento, uno de, los, de estos primos, grandes, violentos, se está casando en la casa de los tíos. Nos acordamos cómo son las casas, abajo tienes los animales, ¿Mm? y ayuda con la calefacción, pero ahí los guardas. Segunda planta, las personas. ¿No? Si tienes tan rico que tienes una tercera Ahí tendrás otros cuartos La gente está Los invitados están llegando Muchos habían llegado Están ahí en este piso Este segundo nivel Ahí habían estado Metiendo los caballos Caballos ¿Y cómo se llama la, el caballo mujer? Yegua, Yegua. Yegua. Yegua ajá. Y las yeguas Ahí los tienen ahí adentro guardados. Esto era la construcción de la casa. En este momento, exactamente en ese momento los tíos, que eran los dos a cual el maestro estaban, se estaban refiriendo, los tíos están fuera hablando entre ellos dónde sentar los invitados y qué servirles y cómo saludarles. Y ahí ves y esto sigue siendo muy específico de todos que hemos estado en estos nos reímos. donde el orden de sentar las personas extremadamente importante y les digo cuando quiera que haya una ceremonia donde se juntan diferentes lamas es, es la en el equipo de trabajo es el trabajo más complicado quién se siente dónde, en qué nivel, la jerarquía de los asientos, es algo, una cultura donde el prestigio se demuestra con configuración espacial, y además qué nivel de saludo, hola amigo, saludos, ah qué honor tenerle en nuestra casa, hay que saludar de, según su nivel de muy importante, y los tíos están afuera como intentando y no sabes quién va a aparecer y estás ahí y están fuera hablando de esto. Los hijos, sus esposas, el novio, la novia todos adentro. Y algo pasa, de repente los animales abajo caen en pánico y empiezan, realmente hay muchos y todos se ponen en pánico y empiezan a ¿no? patear. patear y unos de los, las columnas de la casa se quedan rotos es muy violento y la casa se derrumba con la gente adentro. Y la construcción, si, si tienes alguna idea de la arquitectura tibetana, hay vigos, vigas, vigas, vigas gigantescas. ¿no? Y el techo está los techos están hechos de tierra. Ahí como apisonada. Y hay ceremonias muy eh, tengo un video en algún lugar de cuando están haciendo un techo, invitan al pueblo y cantan y tienen un, algo así para... es muchísimo peso. Si esto cae encima es muy muy grave. La casa se decae los tíos están afuera mirando esto, todos sus hijos adentro, 35 personas fallecen es una nube de polvo, gritos, llantos, pánico en la zona. Peta, la hermana de Tópaga está consciente de lo que está pasando, se da cuenta y va corriendo y llama a su mamá, Gargien, joya blanca. Ella va al techo de la casa donde ella estaba con el hermano va al techo y agarra un, un trapo roja en pedazos y lo pone en un palito, en un palo como su bandera de la victoria, victoria y está totalmente exaltada y grita. ¡Gloria a ustedes, dioses, maestros y triple joya! O sea, Buda Dharma y Sangha. Bueno, lugareños y vecinos, Milo Bandera de Sabiduría Sherab Gelsen, sí tiene un hijo. Yo, joya blanca, me he visto con arrapos y comido mal. Ahora ven por qué para alimentar a mi hijo. En el pasado, tío y tía nos dijeron, si son muchos, háganos la guerra. Si son pocos, chamanismo. Así pues, como somos pocos, hemos hecho hechizos. Y ahora ven los resultados. Hemos conseguido más que si fuéramos muchos y hubiéramos hecho la guerra. Piensen en toda la gente en esta casa. Piensen el ganado y el tesoro, todo perdido. Yo he sobrevivido hasta este momento. He vivido lo suficiente para ver este espectáculo creado por mi hijo y disfrutarlo. Imagínense mi felicidad de ahora en adelante. Ahí está. Y algunos que la escuchan dicen: Lo que dice, ella tiene razón. ¿No? Ha sobrevivido bastante, ahora le tocó este momento de vaganza, venganza. Y otros dicen: Sí, es cierto, pero esto realmente así, bailar mientras. Esto es demasiado, esto realmente es demasiado. Y llega el tío. ¿No? Es valle, es un valle, se, uno es, se ve y además eran ¿no? cercanos. Y los tíos, sobre todo el tío, está, ha perdido sus hijos. Está diciendo, yo la mato. Yo la voy a matar. Y va corriendo hacia su casa y literalmente está gritando. Y la gente le está intentando detener. Y le dice, ah, déjame ir, yo no tengo para qué vivir. Mis hijos fallecieron. Está furioso y, y, y, y loco. Ellos le están deteniendo. ¿Y qué dicen cuando le detienen? Dicen, no le puedes matar, esto no es correcto. Si le matas a ella dejando su hijo, él nada más nos va a hacer más, porque todos tienen claro. Una venganza, justo en este momento, porque en la zona cuando, mi, cuando Tupacá se había ido, muy pronto se difundió el rumor, efectivamente, fue a estudiar magia negra. ¿No? La gente sabía a qué había ido. Así que su inquietud no es que no mate a la mamá, es que no atrae más de la furia y venganza de Tupac Así que le aconsejan primero hay que matar papá, después le puedes matar a ella. Y algunos también dicen pero oye, toda esta situación es, tú mismo lo generaste, así que no. En este momento esto es lo que está pasando. En el momento antes de que los caballos se habían puesto locos, una de las sirvientas de la familia de Túpaga, que luego pasó al servicio de los tíos, por ¿no? ellos perdieron, los sirvientes que se quedaron fueron con los tíos, pero ella seguía fiel o... o como empática con Topa y, y su familia. Esta vieja sirvienta había salido justo en ese momento a buscar agua del pozo o del lugar donde tenían agua y estaba regresando cargando agua, cubetas de agua. Y cuando iba a entrar en la casa, cuando ella miró, ella vio en vez de caballos vio un enorme alacrán, agarrando el pilar de la casa y sacándola. Eso es lo que ella vio. Y por lo tanto ella no entró a la casa y se salvó. Y cuando ella comenta esto, esto ya todo es muy, muy claro que está pasando. Así que... Cuando pasa esto, esta misma sirvienta está escuchando todos los planes que van a buscar, van a descubrir dónde está Tupacá y le van a matar. Y la madre ya está consciente que primero el hijo, después a ella. Ella escribe una carta, pero antes de tener, haber encontrado con quién enviar la carta, ella es, se ve su, su sus métodos. Ella escribe una carta supuestamente de Túpaga. Ella lo escribe y lo, eh, lo pasa a su hermano para que lo leyera y después dice, déjalo en sus manos. Y la gente empieza a leer la carta pensando que es, realmente es una carta que, que Tupaga ha escrito. Y la carta dice, estoy seguro que eh, tú y mi hermana gozan de una buena salud y han presenciado los signos eh, chamánicos que han sucedido. Si algunos vecinos siguen odiándonos, envíame sus nombres y los nombres de sus familias. Si utilizo los hechizos, matarlos será tan fácil como lanzar un pellizco de comida al aire. Entonces los dos destruiré hasta su novena generación, madre y hermana. Si la gente del pueblo todavía les, son, les es hostil, vengan a verme. Yo destruiré cada rincón de este pueblo. A pesar de que estoy en retiro, tengo eh, provisiones suficientes. No se preocupen por mí. y con esto la gente a la hermana y a la madre le dejan su espacio. No solo que le dejan su espacio, sino empiezan a tener un poco de miedo de ellas, y van con el tío, no, en este momento antes de esto, eh, la mamá eh, envía, escribe esta carta informando, qu quiere informarle a tu papá, pero también está consciente que ha pasado bastante tiempo y a lo mejor posiblemente realmente necesita más recursos, porque es obvio que se había estado realmente dedicando a aprender. Ella vende su otro campo, la otra mitad, la tierra que ella tuvo todavía. Lo vende. Toma los pedazos, eh, el oro que recibe y está buscando quién puede llevarle. Esto no es tan fácil. Ella sí sabe dónde está están en suficiente contacto. Encuentra un yogi que va en esa dirección y le ofrece la hospitalidad que puede y le dice que si va a ir hasta, porque él está viajando a esta región, si va a viajar hasta entonces eh, va a necesitar eh, ropa y buenos zapatos y ella le empieza con le, le ofrece cuero y, y un buen manto ahí ella eh, dentro del manto eh, cose el, eh, el dinero con una carta muy críptica que no vaya lo pueden leer después en la lectura eh, escribe en, de manera críptica eh, dónde donde lo ha conseguido. Y envía esto y la carta con el yogi, que finalmente eh, llega eh, donde está eh, Tupacá. En la carta eh, que llega eh, donde Milarepa está, la madre explica la situación, que ellos siguen, que quieren matarle a él primero y después a ella, así que dice, por mi bien y por el tuyo, realmente necesitas cuidarte. Pero para concluir la venganza hay que enviarles una granizada. La granizada, una granizada que llaman nueve ladrillos, que se refiere al... así, a un nivel muy, muy, muy grave. Y cuando... Eh, llega la carta, tú paga lo, necesita la ayuda de su maestro y entrega la carta a, su, a este mismo maestro y el maestro dice eh, tu oh, mamá es muy iracunda, tantas personas han fallecido y aún quieren una granizada, pero bueno, si necesitas una granizada entonces… pero sabemos que el acuerdo entre estos dos maestros que las granizadas son otra vez a la Valle de Yarlo. Así que ahora Milarepa regresa con su maestro anterior, con Yongdun Cho que le enseña eh, granizada y él estudia hasta realmente poder hacerlo, eh, pero para hacer esto él, él necesita estar cerca, necesita estar en en la misma zona. Así que él y un estudiante del maestro muy muy fuerte ahora tienen que regresar a Guntang. Esto es un viaje largo. Les vamos a dejar el tiempo para llegar a Guntang y les alcanzaremos la siguiente vez.